¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les saludo con el gusto de siempre. Estilócrata, recuerda que no tienes que ser un vaquero para usar botas vaqueras. Las botas vaqueras son un estilo que nunca va a desaparecer y no sabrás realmente lo que es usar botas vaqueras hasta que lo hagas. Son unos de los zapatos más cómodos que puedas usar y además protegen tus pies. Aparte de eso, son algunos de los zapatos más elegantes que puedas encontrar la mayoría de las botas vaqueras son hechas a mano por lo que son bastante costosas de manera natural así que no te sorprendas por los precios de esta lista ya que hemos encontrado algunos de los pares de botas vaqueras más caras del mundo ¿estás listo para conocer sus precios? el Stallion Black American pierde cocodrilo por mil dólares es simple botas de calidad las botas vaqueras Stallion Black American son probablemente el par más básico que encontrarás en esta lista pero esto no significa que sea barato por mil dólares por un par eso es definitivamente más de lo que la mayoría de nosotros podríamos pagar es posible que este par de botas no tenga toda la ornamentación que imaginas tener un par de botas vaqueras pero tiene una elegancia discreta el patrón de cuero de cocodrilo americano es impresionante Luquece Ford en piel negra de cocodrilo por mil dólares Construidas a partir del cocodrilo americano, las botas vaqueras Ford de Luquese son maravillosamente detalladas y elegantes. Tienen una sensación rica que es común con las botas Luquese y tienen una durabilidad artesanal como ninguna otra. En particular, está manchado de negro pero también puede obtener el mismo diseño en marrón. Philip Plain, botas vaqueras para mujeres mil $5,000. Esta es la única bota vaquera para mujer en la lista y también la única con estiletos. Es una versión moderna de la clásica bota vaquera occidental. La bota vaquera con adornos Philip Plain presenta bordados elaborados con cuentas que realmente no puedes encontrar en ningún otro lado. Es el tipo de zapato que irradia el rock and roll como en ningún otro. El look es el Romia por mil dólares. Cuando buscas gastar $6,000 por un par de zapatos, sabes que es pagar mucho más que el promedio. Luquece es una marca de botas de vaquero que hace algunos de los mejores pares que existen. Por lo tanto, no es sorprendente que tengan botas regulares no personalizadas que cuestan tanto. La bota romia está hecha de cocodrilo azul del Nilo. La Luquece Colton de $6,500 por solo $500 más, puedes optar por las botas vaqueras Colton de Luquece, este par presenta una hermosa mancha marrón en el cuero de cocodrilo americano, su estilo monocromático es una declaración de lujo y los acentos de cocodrilo en el diseño se destacan por completo. Tenemos después Luquece Varón por $13,000 dólares, si buscas lujo tradicional, Luquece Barón es el camino a seguir, este par se vende por $13,000 dólares sin ninguna personalización la bota de vaquero varón está hecha de piel de cocodrilo americano y está manchada con un rico color cereza negro cualquiera que lleve este par de botas definitivamente está haciendo una declaración de estilo amigo estilócrata si quieres saber cuáles son las botas más caras del mundo no te olvides de suscribirte al canal activar la campanilla para más contenido de los accesorios más caros del mundo tenemos ahora la Wheeler Boot Company con temática de fútbol americano por 17 mil dólares. El dueño de la tienda de botas vaqueras, Dave Wheeler, una vez hizo una bota vaquera para un fanático del fútbol. Si estás lo suficientemente loco por el fútbol, podrías estar lo suficientemente loco como para pagar esta cantidad por un par de botas vaqueras. Las botas mismas tenían un diseño único, Wheeler incorporó los 16 salones de boletos de todos los Super Bowls anteriores a los que asistió el cliente durante toda su vida. El 3 Outlaws Botas Vaqueras por mil dólares. 3 Outlaws es una tienda de zapatos de en El Paso, Texas Realmente no hay mucho más que decir sobre esta tienda Aparte del hecho de que alguna vez Vendieron un par de botas de vaquero por mil dólares. ¿Qué costaría tanto un par de zapatos? En primer lugar, la bota en sí tiene un diseño increíble Que rastrea la historia de México Si amas México, esa probablemente es la mejor manera de mostrarlo pero también obtendrás algo más junto con este par de botas vaqueras. Un total de 18 mil dólares en oro y plata de varias épocas de la historia mexicana. Tenemos también la Howard's Knights Phantom por 106 mil dólares. Casi todas las mejores botas vaqueras que puedes encontrar están hechas a mano por alguien. Eso es realmente lo que le da a las botas vaqueras la calidad que suelen tener. Pero cuando tienes un par de botas vaqueras hechas por un tal Howard Knight, es posible que te guste más que cualquiera otra. Howard Knight una vez diseñó un par a medida para un cliente que le llevó unas 800 horas. Esa es una cantidad increíble de tiempo dedicado a una pieza, que bien podría ser una obra de arte. Si desglosas el, el costo, básicamente se reduce aproximadamente a 132.50 dólares por hora trabajada. No es un mal negocio, visto así, ¿eh? Y por último tenemos Jack Armstrong Cosmic por 6 millones de dólares. Te preguntarás ¿Quién pagaría 6 millones de dólares por un par de botas? Aparentemente alguien con suficiente dinero lo haría. También ayuda a que el par de botas vaqueras en cuestión sea en realidad una obra de arte del reconocido artista estadounidense Jack Armstrong. Armstrong creó esta maravilla para su colección Cosmic X que se supone que solo tiene un total de 100 piezas las botas vaqueras Cosmic X están diseñadas para que aparezcan palabras en función del ángulo en que se mire eso es definitivamente más de lo que se puede decir de cualquier par de $60 dólares. las botas de vaquero pintadas por Armstrong son legendarias por sí mismas Estilócratas Esas fueron las botas vaqueras más caras del mundo pero cuéntanos ¿crees que de veras valga la pena pagar tanto por unas botas? ¿Y por qué? Y además, pues si cuál fue tu preferida, aunque no, no vayamos a comprarla. Y si este video te gustó, dale like, compártelo con tus compañeros y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que...